compañeros, colegas. Mi nombre es Cory Castillo Castillo y quiero presentarles una aplicación que podría incursionar en el uso de la tecnología en nuestras aulas y en particular pues, el uso de los celulares. Matway es una aplicación de matemáticas que nos permite eh, trabajar en diversas áreas de la misma e inclusive podríamos trabajar en la parte de eh, química. MADWAY, es esta, esta aplicación está para PC online y también está eh, para di dispositivos móviles, que es la parte que realmente me interesa mostrarles porque podríamos pues, aprovechar el uso de los celulares de los estudiantes en nuestras aulas. MADWAY, como lo ven acá, eso es la PC. MADWAY este, tiene una serie de pestañas arriba eh, desde matemática básica, preálgebra álgebra, geometría trigonometría, etcétera, hasta, eh, inclu e inclusive eh, química, la tabla periódica, por ejemplo, etcétera. Pero quisiera mostrarles este Madway, el uso de Madway, cómo se puede trabajar Madway en la aula, pero desde mi dispositivo móvil. Entonces voy a conectar mi dispositivo para que lo veamos. Muy bien, permítame mostrarles la aplicación Madway desde mi teléfono y como observan es muy parecida, o más bien es igual que la página que ellos tienen en internet y acá arriba están todas las pestañas que nos permiten eh, me, nos permite la aplicación a través de las temáticas eh, les voy a mostrar por ejemplo lo que es matemática básica algo que se podría aplicar con los estudiantes, es por ejemplo cuando trabajamos operaciones combinadas eh, que él pueda verificar Que él pueda verificar Cuál es la respuesta De, de ese ejercicio eh, No sé, se me ocurre esta Y entonces eh, Le dice evaluar O bien simplificar Y entonces le damos respuesta Y él nos da la respuesta No nos da los pasos no nos da los pasos porque para poder obtener los pasos nosotros tenemos que pagar, tenemos que cancelar un monto que actualmente está en 19 dólares por mes para esta aplicación. Pero pienso que es muy funcional eh, con solamente que el estudiante pueda verificar si la respuesta es correcta y pues decirle al profesor bueno, es que no la tuve correcta y quisiera saber cuál es el error. Bueno, por otra parte también tenemos dentro de esta matemática básica tenemos una serie de, de sólidos en donde podemos verificar cuál es el área total o bien el volumen eh, de acuerdo a un radio y una altura y entonces podemos encontrar el volumen aquí en las pestañas están dos el volumen o el área de la superficie vamos a encontrar el volumen y lo que ello nos da es un aproximado de lo que es el volumen. Obviamente, otra vez no nos da los pasos, pero sí nos da la respuesta. Entonces, puede ser una forma de verificar cada uno de los ejercicios que nosotros le presentamos al estudiante a diario. En álgebra, por ejemplo, en la pestaña de álgebra, eh, una expresión algebraica, x al cuadrado menos, hablemos de menos 9 para aprovechar muchas cosas de él. Perdón, menos nueve esta expresión algebraica se le pueden hacer muchas cosas, se puede factorizar, y observen que la pestaña inicial nos dice factorizar, pero también se puede graficar se puede encontrar el dominio máximo, se puede encontrar una serie de eh, los puntos de intersección, se puede graficar la función se puede encontrar el grado de la función, la aplicación está en inglés y pues tenemos que manejar un poquito el idioma actualmente no, no hay en español, por lo menos no la he encontrado eh pero sí nos da muchas, muchas propiedades que nos podemos, eh, le podemos hacer a, esta, a esa expresión. Voy a comenzar con la factorización. Aunque solo nos da la respuesta, igual el estudiante puede verificar la respuesta. Y eso es una gran ayuda. Pero no solo factorizar, podríamos graficarla también. Y hacer un ligue. O, o... Y bueno en ese caso ella hace una especificación del vértice del foco, del eje de simetría del punto de intersección con X, hace una tabla una tabla de valores que nos puede ayudar a inducir al estudiante cómo se puede graficar una función y además hace el gráfico aún así no nos da los puntos de intersección con el eje X eh, que eso lo podríamos sacar, deducir de lo que hicimos anteriormente, de la factorización que es menos 3 y 3 pero sí nos da la gráfica y esto puede ser una gran ayuda a la hora de hacer unas explicaciones o de, hacer, de, de nosotros darles ejercicios a los estudiantes. Logaritmos. Podemos tener una ecuación logarítmica eh, que se trabaja en quinto nivel. Una ecuación sencilla, logaritmo de x menos 2, eh, igual a 1. A y lo que hace es resolverlo para x decimos que la resuelva y él, pues, nos da el valor, que es 12 pero además de eso nos grafica la función o sea, nos grafica el logaritmo y nos permite ver dónde está el punto de intersección y en ese caso es el valor de la x, en ese caso es 12 y entonces resolvemos la ecuación no nos da los pasos, pero otra vez eso no es problema en trigonometría en trigonometría, por ejemplo, cuando tenemos trigonometría observe que tenemos un triángulo y pues tenemos los valores de A, B y C que son los ángulos el ángulo C es recto y pues podemos presentarle que el ángulo A sea 20 y él modifica la imagen y lo único que tenemos que decirle aquí cuáles son las medidas correspondientes a, a los lados y él automáticamente nos va a decir cuál es el tercer lado y nos da la respuesta que el tercer lado B, en ese caso AC que hace es 5 raíes de 7. Y así muchas aplicaciones, o sea, muchas funciones, está la función, funciones con seno, coseno, tangente, cotangente, etc. Podemos eh, graficar la función seno, vamos a ver si podemos graficar la función seno de X. Y, en los y nos da la, la opción de graficar. Y esto nos puede ayudar también a, a la hora de hacer la observación del dominio, de los puntos de intersección con X, del ámbito, etcétera Y esto de una forma muy dinámica y yo estoy seguro de que eso les va a gustar a los chicos porque estamos apoyándolos estamos eh, estamos junto con ellos en el uso de las tecnologías y en particular del uso del, del, del celular. En estadística hay mucho que hacer en estadística acá en álgebra lineal que eso no se trabaja en, en secundaria pero pero existe también la tabla periódica que ellos se pueden ayudar con ella. Perdón, voy a eliminar esto para nada más una muestra pequeña de lo que es la tabla periódica que tomamos un elemento y él nos da el nombre y también pues nos da el número de protones también nos da eh, vamos a ver aquí el número de electrones eh, y otra serie de eh, la, la masa atómica que a ello les puede ayudar no solamente que vean que no solamente en matemáticas, sino también en, otros, en otras áreas de, de su estudio.